Septiembre ha llegado por triste que ya nada es lo mismo. Todavía no tengo mi hijo humano, pero, pero tengo tenés dos, ahí dos producciones. Sí, tengo, sí, la verdad que sí. Fue un disco que guarda mucha magia. con tu aroma, nada, ser confidente y saber por dentro quién eres tú, nada, como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti, nada, yo no te pido la luna, tan solo quiero quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti sin dudar me entregué a tus brazos mi bien sin pensar que un día a ti te podría perder y así te